Hola, soy Manoli y he creado este canal de costura fácil pensado especialmente para ti. Te enseñaré desde coser un simple botón hasta entender tu propio patrón de costura. Estoy segura que te gustará. Cada martes y jueves en mi canal tendrán nuevos vídeos de costura fácil. Hasta pronto.